Bueno, pues ha llegado el momento más temido de todo el viaje. De todo el viaje a la India, que es ir al baño en el... arriba del tren eh, que nos va a llevar a Agra eh, y bueno, queremos explicarles un poco cómo está esto de tomar el tren eh, afuera de la estación, para llegar a la estación del hotel, tomamos el tuk-tuk nos cobró 100 rupias, pero fue lo mejor para llegar aquí, llegamos muy rápido eh, entonces ya nos dejó en la estación, antes de entrar a la estación hay una pantalla como la de los aeropuertos, donde vienen todos los tren, trenes trenes que, que van a salir los destinos, eh, el horario y los andenes la información de en que anden, este, va a salir tu tren ya una vez que entras ya estando aquí, eh, hay unas pantallas más chiquitas, uh -huh. donde viene van apareciendo los trenes que van a salir, los números de trenes, los datos, la información de los trenes, más bien. Ajá. Pues, por ejemplo, ese va al Hazrat Express, se ve 8 y media, Ajá. el andén es el a y el número de andén también es el 1. ¿no? El 14, el primer número, 19708, es el número del tren. Uh -huh. Después es a dónde va, tren a dónde va? Uh -huh. viene la hora. Acá, en estas, viene, aparece el número del tren uh -huh. y también aparece el número de carro. Uh -huh. Entonces estos se repiten así a lo largo. Uh -huh. Y en el boleto aquí te dice el número de tren Este es el número de tren Y este es el número de carro y el número de asiento Aquí donde está el dedo de Marisa Aquí, número de carro y número de asiento Número de asiento y bueno, aquí dice Toda la hora que sale y la, la hora que llega al destino Entonces la verdad es que está, está sencillo Otra cosa, afuera los trenes tienen el número de tren Entonces a la hora de subir pues, puedes ver incluso el número de tren Que trae marcado el tren lo único que nos costó un poco de trabajo fue encontrar la plataforma. Nuestro tren sería de la plataforma 2. digo Agra no es muy grande, tiene dos, creo que nada más tiene ah. dos o tres plataformas. Pero no, no fue tan claro. Ahí sí tuvimos que aplicar el recurso de preguntar. Preguntamos, nos dijeron, nos cruzamos el puente y listo. La verdad es que todo lo demás estuvo muy sencillo. Ah, Entonces, ¿qué es lo. cosa, Bueno, hay unos señores que están vestidos de rojo y que te ayudan a cargar tu maleta por 10 rupias por maleta, la nada. Vamos a ver si son puntuales. Sí. Exactito. Exacto. 705 en el reloj y ya estamos avanzando. Eso sí lo heredaron de los ingleses, o lo aprendieron más bien. donde incluye el boleto un agua en tu viaje al tren enseñando las amenidades de té, pero que más traía la charolita. Una galleta. Una ¿Y qué más? Para hacer tu chai. Tesito. Azúcar. Azúcar. Y tu agua. a preparar nuestro té estamos en el tren rumbo hacia Aga entonces aquí le ponemos el, en el vasito de Indian Railways ponemos el, la, bolsita, la bolsita de té después le ponemos Opa, opa. Mucho el tren tapamos, nos dejamos así que se enfríe tantito. No me gusta tan, tan caliente. Vamos a poner su azúcar, su cremita y toda una galletita. Y nos dieron un agua. Y también puedes cargar, puedes conectar tu adaptador o tu de corriente. y, el, y el, cargando. Esto en los trenes, la verdad es que es una excelente opción para viajar. Y siguen las sorpresas. Las buenas sorpresas. Nos dieron un jugo, un jugo, después eso es lo que incluía Un huevito Con verduras El jugo Pan Una ketchup Y una mantequilla Siguen las sorpresas Las buenas sorpresas En los trenes de la India La verdad, vamos a ser este, muy sinceros. Huele como agua estancada, como agua con algo echado a perder. El sabor ya cuando pasas esa de, del aroma, sabe bien, sabe rico, Entre dulce, muchas especies. Pimienta así, sí, sí, sí, como y un poco vacilito. O sea, no está mal, pero lo único es la primera la primera aroma que te llega no es nada bueno. Mm, ya sé que huele bueno, como cuando el, el, el, vas a cambiar el agua al, al florero, así. Adicionado. refresca bien, ¿no? no es la gran cosa, pero refresca bien y tiene sus lamparitas de lectura. Entonces... más grande que tu panza. Ah, bueno, que no lo sabía. te lo hacen a propósito para que tengas que ir al aquí. Tienes que conocer donde... Tienes que conocerlo. Tienes que ser este atrevido, eh, intrépido y pues ya, ha llegado un momento tengo que ir. Ahorita les cuento Sí, sí, sí, sí, también es. Lo logrado. A ver, cuéntanos tus impresiones. Mis impresiones. Sí, es como el que había visto en los videos de YouTube. Eh, entras, no hay taza, la es de pie, ruido, y alrededor es como una placa de Paraná. clase, también he entrado a otros baños, en, o segunda clase, ya no supe si es primera o segunda clase en uh -huh. otro, he entrado a otros baños en los, en los templos eh, y también había como una parte de baños eh, estilo y solamente un baño estilo occidental, no me había tocado, no sé sea, que solamente no hubiera otra opción más que baño estilo así, en esa parte son los baños, esos son los baños el área como de la comida y aquí te dice en qué carro vas C2 y trae como de itinerario exactamente nosotros salimos de allí por a las 7.5 y vamos a llegar a Grafort a las 10.35 ya pasamos a este y creo que vamos a llegar aquí ahorita después de esta estación ya viene Grafort entonces al parecer aquí es donde te van diciendo cuántas paradas, aquí, en qué horarios. Es este, para que estés al pendiente de dónde tienes que bajar. Este es un cargador de México. Funciona y entra perfectamente. Y estos los hemos encontrado por toda la India, por todos lados. No siempre, pero sí, sí hay muchos de estos. En los hoteles, en los restaurantes, en lugares como más comunes, si los llegas a encontrar. Son como adaptadores universales. Y así ya no necesitas comprar un adaptador. Una de las recomendaciones que hacían, mucho, es que tus cosas las puedas encadenar en los trenes los hay tubos y hay esa manera de, de poder este hacerlo nosotros no, no trajimos este cadena porque nuestros trenes son de tres horas no son trenes nocturnos pero sí sí sí sí, sí puedes este asegurar tus, tus cosas sin problema Amigo, quedar, y ya para el Los asientos muy, muy cómodos. La verdad que están bien cómodos. Mucho más cómodos que el avión. Wow. El que llegaba... El tren decía que llegaba a las 10.35 y llegó a las 10.33. Chau.